Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Aquí estamos en otro vídeo de Pokémon Master Dije que íbamos a, a seguir con, con Rayquaza y con Tristana Y ya he conseguido todos los cupones necesarios Así que vamos a ello, pero vamos a ver también Porque claro, he hecho unas cuantas cosillas aquí Y vamos a ir consiguiendo cositas eh, he utilizado un movimiento super eficaz en el evento legendario, vale, ya he conseguido desbloquear eso, y he utilizado 5 movimientos super eficaces en el evento legendario. <coughs> Perdón. Bueno, vamos a otra cosa, vamos a lo que nos lleva. Una vez consigues todos los eh, tickets de recuasa, se te habilita en modo historia esta, esta franja que dice un nuevo capítulo de la historia de la vida. Vamos a, a verla y seguimos un poquito la temática del vídeo anterior. Así es. ¿Y entonces... Chao, Tristana me <tose> no no no no no A ver, no voy a decir que es regalada porque cuesta conseguir los cupones. No mucho, pero cuesta. Entonces no voy a decir que es regalada. Pero bueno, un nivel 5. Es tipo dragón y volador. Ahí está muy bien. Y se nos habilita un nuevo, un nuevo capítulo. ¿No? Sí. Versus Team Break. Vale. Antes de seguir. Vamos a volver para atrás. Nos venimos aquí se acuerdan que aquí decía completa tres veces contra el Timber Egg 2. Vale, pues es a partir de aquí. Primero está es el que vamos a hacer ahora, el 1. Y después estaría el 2. Pues habría que hacerlo tres veces y 5 veces y 10 veces. Hay que hacerlo 10 veces para conseguir estas tres. Y a Tristana hay que llevarla a nivel 20. Yo voy a llevar a Tristana ya al nivel 20. A ver. A aumentar el nivel. Buscamos a Tristana, y ahora voy a subir al 20, ya, ñu, espérate, <ríe> me entusiasmé. La puedo llevar a más, entonces yo creo que la voy a llevar a más, y punto. Vamos a subirla, mira, nivel 40, me parece bien. Pero vamos a hacerlo así, porque soy muy agarrado. Ya la tenemos a nivel 40, por el momento... Y yo nunca me quedo ahí. Yo siempre a todos le enseño los movimientos y habilidades. Mm, vale. Necesitamos los entrenáfonos especiales de Raikwaza. Para ello hay que hacer bastante... bastante combate. A ver si la habilidad... la, la habilidad igual. Bueno. Sabemos que necesitamos. Eh, entrenáfonos especiales 100 320 470 Vale, necesitamos 470 Entrenáfonos especiales Después entrenáfonos normales Son 30 Más 70 De super entrenáfonos Necesitamos también 50 Yo me he sobrado como pueden ver y también Fortónicas Plus y Fortónicas Max. Tenganlo en cuenta porque, claro, a Tristan hay que llevarla al tope. Es uno de los Pokémon entrenadores que nos van a venir de lujo, sobre todo si todavía no tienen a Lance. Bueno, creo que acabo de completar una de las de aquí y no me ha saltado, ¿eh? Debería haberme saltado el interrogante. Por ese fallo me tienen que dar mil, mil gemas, eso está claro. <risa> bueno, vamos a, a, a lo que vamos. No puedo mejorarla más todavía, pero como no voy a hacer un vídeo de 5 minutos, vamos a al menos hacer un combatito. Uh, vale, el equipo que nos pide aquí tiene que ser dragón y volador. O sea, me está diciendo meta Rayquaza, por favor. Venga, yo lo voy a meter así muy rápido Voy a meter todo mi equipo dragón Y voy a quitar a Dracón Y voy a meter a Tristana Que estará al tope ahora mismo Y ya está, yo creo que con esto voy Si bien bien y si no también, hemos venido a jugar Vamos adelante y vamos a ver si hay suerte. Vamos a tirar el auto. Que me ha quedado. Y vamos a ponerlos más despacito. A ver. Vamos allá. Especial X. Uh, tiene enfado y golpe aéreo. Venga, vamos a ponerle enfado. Allí. Trasca. Uh, poción ya a dar la Aragonaite. Especial X. Y en base a dragonete, quiero ataque. Lo siento. Voy a comer un hiperrayo. Ese Tortutonator, que vamos. No lo ha visto él en su vida. ¿Eh? <ríe> ¿Qué me dices? Uy, que va a estar más difícil de lo que yo pensaba. eh, eh a Draco, por favor. Vamos allá Me está costando, ¿eh? <ríe> yes Creo que he ido demasiado confiado, ¿eh? Demasiado El poder de está en las últimas ya Venga Lance, tú puedes ¡Buf! Uh, que va! Esto no lo voy a conseguir Y eh, perrayo. No, viene el, el movimiento compri primero ¡Ah! No voy a poder, no voy a poder ¡Uy! Bueno, se voy a dar aquí al al rápido porque esto no lo voy a ganar Así que... <ríe> He ido de sobrado y me han pegado en toda la cara Así que claro yes. <ríe> ¡Y Ni el compi, ¿no? Venga, Cometa Draco. Ah, me equivoqué. Nada, ya me puse nervioso. <ríe> Cometa Draco. Mira, oye, a lo mejor puedo. Un Drago Aliento. Y ahora otro Cometa Draco. Sí, me da tiempo, me da tiempo. Un Drago Aliento. Me espero. ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Por los pelos! Pero bueno. <ríe> he, ido, he ido a ciegas, ¿eh? He ido completamente a ciegas y lo pude conseguir. Me imagino ya que el, el Team Break 2, ya eso ya es otra cosa aparte. Para ello, sí que recomendaría entonces mejorar bastante al Rayquaza y sobre todo hacer los modos multijugador. Porque da un montón de pases y también da un montón de entrenáfonos Recomendable 100% Y después ya, cada cual que se arriesga lo que quiera Vamos a no dejar esto así Y vamos a hacer, vamos a probar otra tiradita Como en todos los vídeos Vamos a hacer un cucuy y un hoja Vamos a empezar con el hoja A ver si sale la última vez casi, casi, casi salió Pero esta vez, vamos a ver si sale Sí, sí Y no, no es hoja Es rica Con su Grambull. Lo siento, hoja no eres Vamos a ver si sale Cucuy A ver si tengo esa suerte Yo la llamo, ven, ten suerte Ven, ven Cucuy Que quiere otra rica rock. Uff, no, tampoco, hoy tengo una suerte, venga, el de Avalu, pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, si te ha gustado el vídeo no olvides darle like, también puedes darle a la campanita y suscribirte, y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.